Esto es vida. ¡Woohoo! Estoy en mis pantuflas de mi padre. Y hoy hace un sol. Mira, yo estoy con los lentes de sol. Ven que hace un sol terrible. ¡Adiós, pájaro! Uh. ¡Estoy filmando, huella ¿Quién tiene 20 euros?